como materia sobre la que tenemos que construir nuevas políticas, ¿no? sobre el qué que, que tenemos que, eh, que hacer política, y si miramos con la digitalización como un medio para hacer política, ¿no? como un canal para hacer política, vemos realidades completamente, completamente distintas. Eh, la primera pregunta que se me ocurre, me gustaría que le diréis algo de luz, es si esta era digital... Si, si estos cambios eh, se pueden gobernar o no se pueden gobernar, si estamos preparados para ponerle límites, si lo estamos haciendo, qué se puede hacer desde la política y desde lo político. Abriría Yo mira, voy a utilizar un ejemplo muy concreto que, que estamos viendo todos en eh, las últimas semanas, ¿no? el movimiento de las eh, personas eh, mayores eh, con respecto al, a, la, a la banca, ¿no? a los bancos. ¿no? Hemos visto cómo la digitalización lo que ha hecho es primero automatizar un montón de trabajos en la industria, eh, ha modificado nuestras relaciones eh, sociales, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de consumir, como decía antes, y digamos que ha... Eh, terminado con una gran cantidad de puestos de trabajo en el sector bancario. ¿no? Y esa, ese, digamos, esa reducción de, la, de las plantillas en el sector bancario al final ha impactado directamente en el cliente, ¿no? en el usuario de, de, de las cajas o de, o de, o de, las ban o de la banca. ¿no? Y han sido precisamente las personas afectadas por esa transformación digital que se ha hecho sin tener en cuenta el impacto que iba a tener en, las, en el usuario, ¿no? en el cliente final, ...quienes han tenido que alertar a la, clase, a la clase política de que eso había que regularlo. O sea, que digamos, el, el usuario, el cliente, el consumidor no se podía quedar sin el acceso a, eh, a, a, a cajeros, a servicios que le proporcionasen... Eh, sobre los, a, a, ...con los que tener acceso a sus, a sus ingresos. ¿no? Y creo que eso es un poco lo que pasa. ¿no? Que creo que la transformación está sucediendo de una manera tan rápida... Y, y eh, se está priorizando eh, la digitalización a las personas, es decir, se está priorizando la productividad o el beneficio económico que tiene, eso sin considerar el impacto que tiene en, en las personas. Entonces, alguien en, en los sistemas de gobierno debería analizar o debería supervisar que esos procesos de transformación digital, esos procesos de transformación tecnológica se hacen garantizando el servicio y la atención a los ciudadanos. Es decir, que en el día a día las personas no nos vamos a encontrar siempre con una máquina, que siempre vamos a tener una persona detrás que responda a nuestros problemas. Hablando eh, en tu, tu razón instrumental. Sí, sí, sí no, eh, no es que quería decir. Me parece que hoy en día está ocurriendo un fenómeno que, que es muy grave, o no sé cómo decirlo, ¿no? Resulta que los jóvenes, que son los que realmente están dominando la digitalización, son los que más desafección están teniendo con respecto a, la, bueno, pues a las instituciones, en general a la política. ¿no? Entonces yo creo que esto va desarrollando... Una especie como de bomba de relojería que no sabemos, porque los jóvenes son los que se van a hacer con el poder. No los, los, los mayores, bueno, se les puede arreglar el sistema bancario, no sé qué. Pero los jóvenes, en un momento determinado, van a decir, ¡eh! Nosotros somos él. Y vosotros nos habéis traicionado porque no les estamos dando. Yo creo que los jóvenes hoy en día sienten que la, no se les está dando respuesta a sus problemas. Uh -huh. Y ellos están buscando la respuesta por algún sitio. ¿Qué va a resultar de eso? Que va a salir. ¿Van a salir regímenes reaccionarios? No, sé qué. no lo sé, pero a mí me parece que eso es lo que, en lo que no se reflexiona demasiado. Los jóvenes no están siendo atendidos y ellos están buscando soluciones por su cuenta. Pero, pero al mismo tiempo son las personas que más utilizan. Sí, sí, pero, pero están es. eh, por ¿no? Las personas que van a estar en el futuro, no sé, no yo dentro de 60 años no estaré. No, no, van a estar ellos. <risa> lo más, lo más probable. Se están empoderando ellas con o sea, la digitalización. Ellos son los que la están llevando adelante, porque ellos son los que están todos los días con esos instrumentos. Y ellos son los que dominan. Y ellos van a tener el futuro. Pero ese futuro no va a estar en la línea de lo que tenemos hoy en día, porque van a, ellos viven realmente como que nosotros, o sea, la generación esta les ha tra les ha dejado tirados. Durante la pandemia ha sido claro, es decir, os quedáis en casa, ¿cómo le puede decir a un joven quédate en casa un año entero? No puedes, es decir, tienes que buscar soluciones y ellos están viendo como que no va con ellos lo que está pasando en política no va con ellos y ellos están empoderándose porque el futuro son ellos el futuro, su vida está ahí entonces yo creo que hay, hay un caldo de cultivo muy grave, es mi impresión ¿eh? Ahora, Yo pienso que por una parte el mundo de la digitalización nos va a afectar a todos de manera increíble. La mayoría de los empleos van a desaparecer y no estamos preparados para el mundo que nos viene. No sé cuántas profesiones van a quedar, pero según se han hecho los estudios recientes, prácticamente la mayoría que está realizada automáticamente desaparecerá. Solamente la creatividad se potenciará. Y la creatividad no se enseña a las universidades, porque lo que se enseña es a repetir los apuntes de la mejor manera posible, pero no hay creatividad. Luego, no estamos cooperando al mundo de la, de la digitalización y tampoco están preparados, ni los mayores y los jóvenes que están preparados, sí, pero a su gusto y manera. Es decir, en una sociedad de la inmediatez donde yo puedo votar dándole a un clic, ¿Para qué me sirve la democracia reunido allí 300 parlamentarios que discuten entre sí, que cobran un, un gran sueldo cuando yo podría votar desde mi casa? Con las mil, miles de, de votaciones que hay y que todos los días te invaden. Oiga, responda usted, ¿está satisfecho? ¿No está satisfecho? ¿Está contento? ¿No está contento? Y te dicen, bueno, hemos hecho una encuesta de mil personas que dicen esto. Y se crea una opinión. ¿no? Y luego, otra parte, que... Yo creo que el mundo va a estar dominado por los grandes consorcios, como decía el profesor Misausti, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Todo, todo esto que está ya controlando la realidad, pues se ha visto casi claramente en las votaciones con Trump y, el, y con Osama Bin Laden. Es decir, se han robado las identidades de las personas y yo recibo a través de Facebook lo que los otros han captado, que yo pienso y que automáticamente voy a dar un like que va a dar el otro y al amigo y el otro y el otro. Es decir, la democracia corre un riesgo terrible con el tema de la digitalización y el tema de lo mismo que está ocurriendo, que uno entra en un, en uno, para ver un viaje y te invaden con viajes ¿eh? a través del big data, pues lo mismo ocurre en política. Entonces, ¿existe libertad en lo que tú estás eligiendo? Prácticamente no, no hay una libertad. ¿Qué es lo que buscan la mayoría de las personas? Resolución de sus problemas. ¿Por dónde no se resuelven los problemas? Ni por arriba para los mayores, ni por abajo. Y la clase media, que es la que está sustentando el sistema, está totalmente decepcionada con el sistema democrático. Y la gran pregunta que se hacen, al menos he descubierto yo en el mundo alemán, es cómo atraer a las clases medias a una respuesta hacia lo que sería la política para, de alguna manera, satisfacer esas necesidades que tiene la sociedad. Y yo no encuentro una solución, porque cuando hablamos resolver los problemas, cómo, eh, reformar las instituciones, cuáles y cómo y demás, eh, la gestión pública, no se rinde cuentas. Eh, Sarkozy dijo que iba a hacer eh, auditorías a todos los eh, ministros. ¿Se han hecho? Yo no he visto ninguna auditoría que se haya hecho a los partidos políticos en los famosos proyectos, megaproyectos, en, en fondos estructurales en Alemania, yo he visto, se dio este dinero, ha habido estas consecuencias, ha habido este gasto. Yo no he visto que haya hecho, que haya habido una evaluación de aquellos programas de España con E. Eh, yo no sé si los va a haber ahora con el Next Generation. Va a haber una evaluación. Es decir, la decisión es tan grande que nosotros tenemos que introyectar un poco de optimismo a la sociedad, para que al mismo viva, viva feliz. Y los partidos políticos han encontrado una droga que es muy interesante. Yo te prometo lo que quieras y te lo voy a dar. Ahora que después te lo dé o no te lo dé, no vengas a pedirme cuentas. Pero tú ya me has votado. Y el ciudadano engañado sigue votando constantemente. ¿Por qué? Porque cree todavía que le va a encontrar una solución. Si la política no funciona... Los políticos no funcionan, la respuesta es desde un punto de vista constructivista, constructivo es mayor participación, mayor compromiso, mayor involucración en sí. la actividad política, Pero en la actividad pública. Eso, Esto, ¿Eso está sucediendo? ¿No? no, porque para eso necesitas, primero, una ciudadanía formada, segundo, necesitas canales de participación y necesitas, por otra parte, que esa participación vea que se la ha tenido en cuenta. Porque tú no sabes si verdaderamente se ha tenido en cuenta a las demandas de la población. Yo lo que veo es, por una parte, que no se puede vivir con un optimismo infinito, pero tampoco con un escepticismo atroz. Y la pregunta que yo me hago mí mismo es ¿con qué grado de escepticismo puedo yo vivir en la vida? ¿No? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, estamos viendo... ...que dice el profesor Insausti... ...a los jóvenes no se les atiende... y ...no se crea un problema... ...vamos a tener un grave problema... ...las pensiones lo mismo... ...entonces quien está sustentando todo es la clase media... ...que tiene esa desafección total... ...hacia la política... ...y entonces por otra parte decimos... ...no, pero no necesitamos de la política... ...porque no tenemos la dictadura... ...si no tenemos el, el, la persona el que dice que te va a salvar... Eva, ...entonces... ...pero la, la gente lo que quiere son seguridades y tú le dices que va a cobrar la pensión y que va a tener trabajo, ¡ay, yo me lo creo y le voy a votar! Pero luego no reivindica. Oiga, ¿ha habido una rendición de cuentas? Hubo un cantante catalán, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, muy famoso, que llevó a los tribunales, a los partidos políticos, porque no coincidía el programa con las realidades. ¿Qué le dijo el juez? Ah, es que eso son promesas, y las promesas no se pueden juzgar. Fíjate, ahora en las elecciones de Castilla y León tenemos al partido que más ha incrementado su, su representación en la Junta de Castilla y León, Vox, que es el partido que tenía un programa electoral más escueto y, más, y menos comprometido con eh, digamos, las cuestiones eh, ciudadanas. Y aún así, o sea, digamos, es un partido que consigue movilizar a un electorado que no sabemos si Pero está eso, enfadado. Por ejemplo, si está eso debería llevar a los partidos tradicionales a pensar claro. que no estoy haciendo yo bien, porque surjan esos populismos, ya sea de derechas o de izquierda. ¿Qué no, estoy que haciendo sí, yo mal? Eh, Ningún partido eh, político se plantea, ¿qué estoy haciendo yo mal que no resuelvo los problemas de la ciudadanía? Sí que los políticos resuelven sus problemas. Su gran pensión, su no sé qué, su no sé cuánto. Y ojo, la mayoría de ellos no tiene un empleo, porque se ha metido en política para vivir. Porque el que tiene un empleo, dice, yo me voy a mi empleo. Pero el que no tiene más que la silla... No tiene más que agarrarse a la silla Y eso la ciudadanía lo ve. Y cada vez el nivel intelectual y académico o, como que era, o profesional de los políticos es más bajo. Eficacia y eficiencia en política. Eso es lo que busca la ciudadanía. Y yo creo que todo lo que hemos dicho aquí va prácticamente a una uh -huh. parte, la educación, que insistía Sabin Sausti, por otra parte, lo que tú estás diciendo, que es un análisis, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, y me parece que es muy esclarecedor y al mismo tiempo sirve para un análisis eh, de la realidad, la falta de confianza, ¿eh? Eh, has insistido muchísimo, la desconfianza de los partidos políticos, que son máquinas de poder única y, y de empleo. Cuando un partido pierde las elecciones, 300.000 personas se van al paro. Cuando un partido gana unas elecciones... 300, 400 mil personas son colocadas. Son empresas de, de, de empleo. Entonces, eso la gente lo ve. Y entonces, estamos viviendo en una situación donde verdaderamente, de, de las propuestas que nosotros hacemos, que tú has hecho muchas, yo me he anotado aquí unas cuantas que me han parecido muy interesantes. Pero yo digo, bueno, ¿y eso cómo lo podemos ¿Cómo podemos resolver los problemas de la ciudadanía? ¿Cómo podemos reformar las instituciones? ¿Cómo, por otra parte, reformar los partidos políticos? ¿Cómo podemos gestionar la gestión pública, el tema de la evaluación? Yo creo que si hablásemos más de políticas públicas y menos de, las, de los vicios de del poder. Menos de confrontación política. Menos de confrontación política, de confrontación política eh, seguramente encontraríamos digamos, una riqueza del debate y, y encontraríamos las soluciones que hay que pon, poner en marcha. Yo creo que la agenda climática en ese sentido, o sea, la, la lucha contra el cambio climático, está ofreciendo un montón de alternativas, digamos, de gestión, de eficiencia comunitaria, compartidas, de autoconsumo, de generación, de, de calidad del aire, de eficiencia energética. Sí, pero si estoy dispuesta a pagar bueno, lo que cuando pasa se es que corta estamos, un árbol en El debate político sí. está muy desvirtuado, sí, o sea, sí. se, se ha infravalorado tanto que solamente hablamos Bien. del reparto de escaños, de mayorías, sí, exacto, de minorías, exacto. de elecciones que se adelantan… Claro, estamos viviendo una sucesión de, de procesos electorales como nunca habíamos visto nunca. Y parece sí. que si no hay elecciones, tú lo has dicho, ¿no? Es como una droga. O sea, nos falta no. algo, nos falta la última encuesta, sí. el último estudio. Creo que una de las soluciones es eh, hablar más de políticas públicas y menos de confrontación política. Sí, por eso decía yo, perdón que eh, ya doy la palabra, eh, por eso decía malos tiempos para el diálogo, malos tiempos para debatir. Porque inmediatamente la polarización es tan grande que verdaderamente no desciendes a los problemas reales que ya se ha dicho aquí. Yo creo que la juventud no es digital. Usa lo digital, pero no tiene conciencia de lo que hay debajo. Porque no lo conoce. Y es que es muy difícil conocer lo que hay debajo del desarrollo, no digo de un Facebook, de cualquier elemento que esté en lo digital. Sin embargo, son víctimas de lo que ahí ocurre. Víctimas indefensas. Porque el que ha diseñado todas esas aplicaciones lo ha hecho con un criterio. Genera adicción, genera afinidad, genera de todo y los usuarios se cuelgan. Entonces, me pregunto, ante estas realidades, eh, ¿entendéis que desde el ámbito humanista, desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito del pensamiento, eh, se está moviendo algo como para que la sociedad no esté inerme ante eso que se nos viene encima? ¿O vamos a ser objetos pasivos de toda esa irrupción. Yo creo que la juventud o sea, a ver, es digital en el sentido de que claro que él, la juventud está siendo dominada por, por, por lo digital. Yo creo que está siendo manipulada y está siendo llevada hacia lugares que ella, en la juventud ya no sabe a dónde van. Y que hay detrás otras mentes que están intentando llevarla. Yo por eso creo que eh, no se está educando a la juventud, eso tampoco se sabe, yo no sabría cómo hay que educar a la juventud en estos tiempos, no lo sé. Decir, yo lo que sé es que eh, se están creando como eh, mundos paralelos, has dicho tú, eh, y la juventud es un mundo paralelo hoy en día que no quiere saber nada con el mundo de los adultos, aunque vayan a las, a las oposiciones, van porque es que necesitan vivir, es que el, es, no hay como cuando en nuestro tiempo decía uno, España, una, decía sí porque si hubiera otra iríamos todos a la otra, pero es que no hay otra, es decir, no hay otra sociedad, estamos aquí, estamos en el capitalismo salvaje y la juventud también quiere tener su dinero y, porque es la única forma de sobrevivir. Yo no creo que el hecho de que los jóvenes acudan a las oposiciones sea una señal positiva de que la juventud está por las instituciones, no lo creo. Yo creo que las, la juventud eh, está, eh, se está cultivando... Eh, algo que no sabemos, ni ellos saben, ni nosotros sabemos qué es. Yo creo que la educación misma, y como lo decía Nussbaum y toda esta gente, o sea, está yendo en una dirección que no sabemos eh, a, a dónde va a llegar, pero los populismos que suban de esta manera tan dramática quiere decir que en la sociedad hay gente absolutamente fuera y que buscan, o sea, que buscan, una, buscan un lugar para ellos y ese lugar para ellos puede ser un lugar muy bestial, ¿no? Desde el punto de vista eh, académico e intelectual no planteabas, ¿verdad? Plan ¿no? Es decir, bueno, eh, filosófico, ¿hay, hay alguna aproximación a, a, a, a, para entender todo esto? Hay claves, yo creo, pero hoy en día lo que está ocurriendo es ni que no ha citado a Sartre, Sartre, Habermas eran intelectuales que estaban en la palestra y la gente les escuchaba. Hoy en día, ¿tú podrías decir un intelectual al que se le escucha? Hay, pero están muy escondidos, tienes que buscarlos en las redes sociales, y hay, algunos hay críticos, que algunos una Chomsky o algo así, pero lo, hay otros, pero están hoy en día no están en primera línea. Es decir, la, el mismo poder se ha encargado de eh, marginar, a, a. yo creo que... Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. El poder mismo ha marginado cualquier voz crítica. Y, y, no, y no tiene que ver también con la forma en la que, no digo los jóvenes, pero también muchos de nosotros, ¿no? aceptamos que, que tenemos una serie de derechos, eh, libertades, avances y progresos conseguidos y se dan por dados, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esto no me lo, no, no me lo van a quitar nunca, no va a desaparecer, no va a desaparecer el estado del bienestar... Eh, lo mismo que hemos supuesto que también había democracias y, y parece que vienen del cielo, de la naturaleza y, y es un producto humano, social lo mismo que van, vienen, ¿no? De hecho, las democracias es el, el fenómeno el sistema político el, que, el, el, menos, el más reciente y el más corto en la historia de la humanidad son fenómenos totalmente recientes tal como los entendemos ahora, ¿no? Eh, la sociedad no parece que esté interpretando eh, que se pueda cuestionar esto, ¿no? Y que por lo tanto se pueda, que pueda decaer Uh -huh. sino que la, mucha gente asume que esto va a ser, seguir a siendo así lo mismo que las pensiones, van a seguir siendo porque como fueron o han sido hace poco, van a seguir siendo pero figúrate que la, por ejemplo las democracia, la democracia alemana de Willy Brandt después de la guerra fue una democracia social mucho más radical que incluso programas de izquierdas como los de Podemos uh -huh. eh, bueno en sus diversas fases pero las democracias caen y se rebajan y acaban siendo una basura, hoy en día la democracia en España es una basura yo diría Ahora, respondiendo a tu pregunta eh, detrás de la digitalización está el homo digitales que no se ha hecho todavía una antropología al respecto de las consecuencias que puede tener eso para el ser humano particular, individual eh, nosotros estamos viviendo por una parte en el mundo digital, pero por otra parte estamos viviendo en el mundo eh, analógico. Y tenemos una doble dualidad, como decía el eh, profesor Insausti, de una doble realidad. La realidad que vivimos a través de la digitalización de todo este mundo, eh, del cibermundo, y por otra parte la realidad diaria. ¿eh? Entonces, cómo descubrir detrás de la digitalización al ser humano es muy difícil porque estamos viviendo hoy en día también una consecuencia de la unión del ser humano a la máquina que es el cibor y que prácticamente se presenta como el nuevo avance de la evolución o el posthumanismo donde verdaderamente vamos a, como ha fracasado la educación que no hemos podido educar a la ciudadanía hacia los fines que perseguíamos con la ilustración vienen los tecnólogos, biotecnólogos informáticos, inteligencia artificial y dicen, déjamelo a mí que yo voy a crear un ser humano transformado tecnológicamente y entonces la gente está creyendo que con la tecnología interviniendo en el ser humano vamos a crear un ser humano totalmente radical el post humano que solventará los problemas más fácilmente y entonces estamos creyendo en esa utopía o distopía no lo sé, pero estamos metidos ahí mientras tanto el ser humano sufre, siente padece, no encuentra trabajo, no resuelve sus problemas pero tenemos otro mundo fantástico, que es ese mundo de un cibermundo que parece que todo, todo nos, nos va a resolver los problemas, ¿no? entonces yo creo que la función de la filosofía es por una parte volver a la realidad, al mundo real para de alguna manera enseñar a los seres humanos como decía Lichtenberg el día que se enseña a los seres humanos cómo pensar no qué pensar estaremos adentrándonos en los misterios de la humanidad la función nuestra es que cada uno piense lo que crea conveniente pero tiene que tener una metodología de pensamiento para poder entendernos cómo pensar Necesitamos una metodología, una lógica. Cuando dice Fausto, el Goethe en, en el Fausto, dice, todas las personas deberían seguir un Collegium logicum para que el pensamiento se deslice con más contundencia. Hacía alusiones el Collegium logicum a los instrumentos de tortura para pensar bien. Y dice, ¿qué es lo que está fallando en nuestra sociedad? Que no sabemos pensar. Y por lo tanto… No vamos a encontrar solución a nuestros problemas porque no pensamos. Y con el Big Data y con todo esto, han nacido las humanidades digitales, que es un nuevo avance en Alemania. Han dado para cinco años 25.000 millones a las universidades para que las humanidades clásicas se transformen en humanidades digitales. Es decir, que vayan por la digitalización. Y si una facultad no entra en la digitalización, no le dan ninguna ayuda. Ahora bien, ¿se ha pensado que efectivamente eso requiere también una nueva filosofía? Porque efectivamente estaremos eh, solventando algunos problemas, pero estaremos dejando atrás los problemas del ser humano. ¿eh? Y entonces nos encontramos en una situación muy problemática, donde prácticamente eh, con la anulación de la filosofía en el bachillerato y como estamos en una sociedad utilitarista de que todo tiene que tener un éxito y al mismo tiempo debe ser práctico, pues yo me reago a las palabras de un eh, poeta alemán, Novalis, que dice la filosofía no sirve para cocer patatas, pero sirve para proporcionar los conceptos de Dios, de libertad, de dignidad. Es decir, todo aquello inmaterial sirve la filosofía para dignificar a la persona humana. Pero claro, no es práctica. Y en un mundo que solamente eh, queremos la practicidad, pues estas cosas no tienen sentido, sobramos, ¿no? Entonces, a los filósofos de estilda, pues como algo exótico, a extinguir. Sí que hay, o sea, una demanda de, de, de humanismo y de pensamiento en, la, en esta revolución tecnológica que estamos viviendo. O sea, sí que hay una preocupación no pues sé hasta qué punto es mayoritaria y, y, qué, y qué efecto de, de contrapoder tiene con respecto al utilitarismo de la digitalización pero sí que hay, un, sí que hay una corriente de pensamiento que yo creo que aquí en España pues está la José María Lasalle está Inerarity también reflexionando sobre Sí, pero el... Lasalle, la crítica que hace sí. es a las tecnológicas sí. es a la tecnológica claro. pero, pero... Eh, tenía que formular un humanismo para un mundo tecnológico y detrás de cada tecnología hay un ser humano, y hay que descubrir a ese ser humano. Mira, el mayor eh, experto en Alemania sobre estos temas, que es el presidente de la Comisión de Evaluación de Tecnologías en el Parlamento, acaba de publicar un libro que dice el ser humano inferior. Hoy el ser humano se está sintiendo inferior con relación a lo que es, todo lo que es, antes llamamos humano, tecnológico, etc. Nos sentimos inferiores y se siente subyugado y dice, hay que rescatar ese ser humano ¿pero cómo, cómo lo rescatan? Oh, pero fíjate, tú has hecho una comisión de tecnología en el Parlamento sí. Alemán sí. <risa> pero, claro, es que está en la agenda está en la agenda ya en la agenda al máximo nivel yo he estado en el Parlamento Alemán con Armin Grumbach, que es el que lleva todo esto, presidente de la comisión hablando de estos temas a los parlamentarios alemanes ¿dónde existe eso aquí? claro, pues a ver. Sí, sí, sí que llamen a filósofos y gente que más o menos seamos unos inútiles para poder expresar nuestro pensamiento. Eh, Por eso he decidido al principio, y con esto también, si me, me gustaría seguir muchísimo más tiempo, pero creo que ya sí, bastante sí. fuera. Eh, hay dos aproximaciones a la, a, la, a la digitalización en sentido macro. ¿eh? Una es la digitalización, lo digital como medio para hacer política, para relacionarnos, y otra cosa es el, el fenómeno de la digitalización ...como fenómeno que cambia las relaciones económicas, sociales, humanas, individuales... ...a nivel psicológico, también incluso, y a nivel biológico también, se ven los efectos... Eh, ...las partidas móviles es el ejemplo mucho más claro, ¿no? O, ...o el uso de los pulgares, ¿no? Y cómo esto produce efectos eh, biológicos, ¿no? Repensar la digitalización, la era digital en clave humanista... ...en lo que nos permite situarnos entre un modelo como el modelo ultraliberal estadounidense... No digo neoliberal ultraliberal básicamente el salve a quien pueda y disfrute el sueño americano aquel que pueda uno entre 200 millones o el modelo autoritario que está en el otro extremo que es el modelo porque yo lo mando no en el medio está y tiene que estar la propuesta europea ahí está, ahí está ahí está que ahí está no eh, un poco también en línea en lo que comentaba antes Eva eh, en los últimos años y en los que también lo hemos ido viendo hemos ido adoptando el hecho digital, el fenómeno digital como algo irreversible, como algo inexorable y con una sola forma ¿no? eh, frente a esto en los últimos años también hemos ido en menos tiempo hemos, han emergido otras digitalizaciones posibles que están tratando de ponerle barreras de ponerle límites a algo que se consideraba que era el salvaje este y que, bueno, aquí mandan las leyes del más fuerte ¿no? con esta reflexión aunque me gustaría, podemos seguir hablando muchísimo más tiempo. Eh, si me gustaría terminar, si me permitís, primero en primer lugar, agradeciendo tanto a Xavier, a Nicanor como a Eva por la asistencia y las eh, ideas eh, sugerentes, propositivas y, y de análisis humanista y crítico respecto a, la, a lo que estamos viviendo. Y también invitaros a a todos vosotros a la siguiente jornada, que será la segunda jornada del ciclo de Sociedad Digital, Sociedad de Personas, organizado por ISCO y Cascucha, que tendrá lugar el próximo eh, miércoles, si no recuerdo me la memoria, el miércoles día 30 de, de marzo, eh, también aquí en, con la Michelena. Nos acompañan eh, Elena Matute y Lorena Fernández y una tercera persona que todavía nos falta por, por cerrar eh, y hablaremos de las personas, sobre todo acercaremos un poquito más a la dimisión humana, social. Eh, desde la reflexión aterrizaremos un, po un poco más. Eh, bajo el título Las personas en el centro del área digital. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y por lo menos algunas preguntas nos hayan surgido eh, para seguir profundizando, reflexionando, sobre todo para cambiar, para modular y cambiar la realidad en la que estamos insertados. Eh, nada más, eh, Esther Casco. Este